Giran este desayuno? Ok oh, Desayuno de campeones Hey guys. Son las 7 de la mañana eh, Nos levantamos temprano hoy día porque... No, super mentira eso Si igual despertamos temprano pero eh, Ahora vamos a... hacer vida social. This is a <ríe> en un nuevo capítulo de Conociendo a los Amigos de la Monse ¿eh? Oye, okay, tiene amigo esta cara Cuéntanos del amigo que vamos a ver hoy día Ah, con mi mi otro mejor amigo Chao, Chavi, bebis Somos amigos hace como 6 años, ¿no? Es jefe de carrera de videojuegos Además, músico también Ah, bacán, buena onda Me gustó Segunda parada de la noche, vamos a ir a ver a Pralat y a Fer, que no han salido en el blog porque hace tiempo que no los voy a ver, estoy súper ingrato, porque hay poco tiempo pero nos vamos a pegar una visita. Ven, por aquí, sígueme, vamos. ¿Cuáles son los planes de viajar, la Lacarini? Eh, vamos a almorzar con Pipiso en su departamento. Es <risa> verdad, claro que yo tengo una cara de puta. No, montaje. pero te hiciste la cara. Sí, pero a veces no queda. A veces como que se descuadra un poco. Más. <risa> se desalinea. Sí. <risa> como los chakras. Y sí, yo tengo que poner más amigos míos en el blog. Es que el amor se tiene demasiado amigo. Y hemos estado en, en tarea de conocerlo a todos. Infarto. <risa> Presentación en Sociedad del Pololo. Mejor después lo invitamos a nuestra casa oh. No sé por qué dije que sí a esto es tu número? Ah, no. ah, 9681 Sí. Yo me acuerdo de. de Cotting Edge. D.B. Sweeney. Man, would I love to see you play hockey. Moira Kelly. Any day. The Cutting Edge. Es una película super buena de los 80. No vas a Martínez, no sé por qué veí que me que tiraba que a ser diferente. Ya, definitivamente no sirvo para esta weá. Yo sé editar video, eso es lo único que sé. Y en fin, ya, ya, creo, creo que lo pillé. Creo que lo pillé. <risa> Me salió, me salió, ya, ya aprendí, ya, ya aprendí, ya aprendí, ya aprendí, gracias, gracias, gracias, gracias. Creo que a ser primera vez salió súper bien, ¿o no? Anduve súper bien. Gracias Pipe Pips por las clases. Yo he tenido muy malas experiencias con el patinaje Tuve muchas malas experiencia eh, Me pegué muchas veces, me humillaron muchas veces, se rieron mucho de mí Por lo cual hoy día me enfrenté a este panorama de ir a andar en patines con un poco de... Eh, oh, por lo que había pasado en otros otro tiempos Pero me atreví, no soy un experto patinador, pero me pude mantener en pie Lo pasé súper bien me sorprendí a mí mismo, me, me quité ese prejuicio de que podía pasar algo malo para ti Y esto me, me trajo a, a, a la mente dos frases Una dice que si uno espera a estar listo, va a esperar toda la vida Y lo otro es que... Es la frase de Steve Jobs que hablaba de que uno encuentra sentido a las cosas mirando hacia atrás Uno en los puntos mirando hacia atrás Antes de ponerme los patines ya me estaban doliando los talazos que me pegué antes No necesariamente no los que me pegué en ese momento Entonces, no sé, lo que aprendí hoy día era como Y lo que trato de enseñarme todos los días es hacer Y quitarme los prejuicios de encima Tal vez no le haga sentido a ustedes, pero a mí me hace mucho sentido el día de hoy Eso y lo otro que aprendí es revisar bien la mochila porque se me quedó el cargador de la cámara en la casa de mi Ahora voy a grabar con lo que se quede. ¡Vaca lente! <laughs>